África, ahora sí había la 40 de 8 ml ¿Cómo se siente con los servicios de bienestar emocional que la vagabunda pasión de la bacanidad le ha prestado? ¿Renovada? Y he vuelto a nacer ¿Me está preguntando a mí? ¿Qué diría usted y si recomendaría o no los servicios de La Vagabunda Pasión de la vacanidad? 100% recomendado. Llegaron justo a tiempo cuando yo decidí restaurar mi corazón. Y encontré una compañía muy bonita. No solamente amigable, sino... ¿Cómo se dice? A ver... Espiritualmente... Me siento, oh my god, África Eurasia Viallala. Te pusieron justo en mi camino cuando yo dec decidí despertar. 40 de 8 m desperté y aquí me tienen, decidida a seguir adelante, pero contigo, sin <risa> ti no puedo. Acampe, África Eurasia Viallala, 40 de 8 m le va a enseñar y acompañar a que, a que vea que sin mí sí puede. <risa> por ahora. Eh, sí, necesito. Sí puede, vamos a estar ahí. Por ahora te necesito, Carlitos, por favor. No empieces. Ah, campe. Por, por, por, por, por, por favor, Por favor, por favor, por favor, por favor. 40 UDHMN. Oh my God. Ah, África, Eurasia, Viayala, 40 o de ocho ¿eh, m ¿Por dónde voy acá? Yesenia, John, 37 años, peruana. 36. Acaba de corregir. Mamá de Mateo y de Coda. Y mamá del corazón de Tatiana. La compañera de una parte del camino de Jason. Transmiting desde... ah, from Africa, Africa, Russia, Vietnam. Where are you On the next one to the right. Here? Yes. Here? Yes. Carlos, help me here. Here? Stop. Yes, stop and you know what to do. Check it out. Let lowly. Wait, stop, stop. Oh, it's not. Yeah, it's this one. Yeah, speed limit. Yeah, you're okay. But you took it so long before the corner. Go ahead, continue doing more in this way. Slowly. There it goes. There you go. Yeah. Continue. Go ahead. You never been in this street before? Yeah, it's my friend. Okay, so you know the role baby. You wanna visit? No, no. Okay. No. Do you feel okay? No say. Sé. How you feel please? Go ahead agradecida con la vida yo no había cogido este carro con tanta ¿cómo te digo? con tanta ¿cómo se dice la palabra? la perdí tranquilidad, confianza Una Confianza. Sí. yo no he cogido este carro con tanta confianza hasta hoy porque el hermano humano gracias me ayudó a llegar a mi destino dar al hermano humano <risa> y mi esposo Ah, cambié, África, Brasil, y ahora llego a mi casa 40 de 8 ml so, gracias Carlitos por estar en mi vida gracias a nosotros por permitirnos acompañar a observar tan potente hija del sol que está iluminando acá oh my gosh. me siento bien Gracias a ti, Carlitos, y a la bendición de Dios, porque de verdad que desde que llegaste a mi vida solamente he visto que estoy avanzando. ¿Me entiendes o no? Los que vamos para donde vamos, a todos los que nos encontramos, los invitamos y llegamos. Y llegamos. <risa> y llegamos. Aquí, no next otro, one. Right? Yeah, and the next one. Yeah. You're arriving to your home. Slowly, no veo, no stop, stop, stop. Sí, when, you, when you don't saw nothing, you stop. Perfecto, perfecto. No La próxima vez, cuando no ve usted para. Oh. <laughs> porque si no se estrella. Ya, yeah, porque estaba el sol en mi cara. Me estaba el sol en mi cara. A mi destino y estoy tan feliz. ¿Eh? Dele porque van, venga que bastante comida. Vamos a meterla más sequita por allá, que darse la vuelta por acá. Dele. Espérese. mío, el perro. <risa> ah, campe África, Eurasia, Vialala, Tau de Ocho de Jessica, John. No, Yesenia John. Jessica es la hermana imaginaria que no lo he presentado. Hay una hermana imaginaria humana. <risa> hermana real. ¿Vamos, papacito? ¡Miga, mamita!